Bueno, una puta puerta que no se quiere abrir. Hala. Eliminado. El que saltó. Uno que sí, que fue para allá abajo. Hostia, sí, ¿tiene, uno? Que parecía que no. tiene uno. Vale. Ese. Yo creo que era Obvio. Según pregunto fan club? Era un bobo. Era un bobo. Un bobo. Es como el corto que he subido de los que mato con la bengala. Pues eran bobo. Sí. ¿no? Dime que, perfecto, tenemos aquí la tirolina para tirarnos y, vamos, y llegamos casi a la zona. Perfecto, bien pensado. Bueno, falta de pan, bueno, son galletas. Encuentras vallas de esos azules, que será ¿Eh? difícil, me lo dije Vale. Aquí hay un fusil épico, por si lo quieres, tío. Hombre, no. Y de escudo, ¿cómo lo repartimos? Eh, yo estoy a cero. Pues llénatelo todo y me dejas... Al ¿Tú ¿Cuánto vierte? tienes? Tómate primero los chiquititos. no, no, no. no. Uh. Primero los dos pequeños. Porque si no, no me dejan, ¿no? ¿eh? Claro. Y me das a mí. Y te, te dejo a ti. Troco, vale, perfecto. Oh, tú mucho listo, ¿eh? Eso. Y ahora. Oh. Yo tengo yo este. Bosque al ya 3. Anda, mira, ya salen aquí sí, estos. Mira, plástico. un saco de boxeo, tío. Métele. Métele, métele una soda dos Cógete una o me llevo las dos no tengo a, a tope yo llevo un spray vale eh, dónde he visto yo la tirolina aquí aunque todavía nos queda bueno bueno bueno bueno bueno bueno bueno solo ah, tengo... yo no tengo el niper solo tengo tres ah pues toma solo tiene tres balas eh a ver, a ver qué haces con ello ¿Qué es eso? Sí, a ver... Me quedaré... Esta mierda... Está en el agua... Si está en el agua voy bajando... 85. Muerto... Tres balas... ¿Algo lapas? más? Unas lapas ¿Algún requerimiento más? <risa> no, de momento Hostia, más lapas Pues me voy a llevar ¿No hay, na ¿no hay nadie por ahí? De momento no, no veo nadie ah, no, no me interesa Está el pescado revendido. Claro. Sí. Hijo de puta. Bueno, me ha dejado cositas, eh. Mira a ver qué te interesa. Por pues el momento un pájaro. guay guay yo creo que es este, este, este es épico wow. vale. eh... voy a dejar mis sodas aquí y voy a por el escudo aquí he tirado yo es eh, flash, pero por uno A lo mejor el escudo Sí, pero voy a por flash también Me relleno con esto, cojo las sodas Y estamos en la zona, guay Como no de puta madre Yo le pico este que tiro al final eh, Un subfusil de estos de... ¿Cómo se llaman? Subfusil de aguijón Viene no la zona, que me estoy nadando aquí, haciendo gilipollas ¿Tú tienes spray? Ahí, eh, hay. sí, tengo spray ¿Qué crees que es mejor, la soda o el spray? El spray El spray, el spray lo veo chetadísimo No me quedo con Allí hay un cofre de... Joder, mira que estaba pensando que me iba a buscar de botón. Vale. Si quieres, vamos allí. Sí, aquí hay coches, ¿eh? Vale, sí. Eh, vale. Estoy yendo paralelo a ti. Hay alguien por aquí. Sí, se vienen cositas. Pero a lo mejor no sabe que estoy aquí. No, no lo sabe. Con un sniper, tío, le puedes dar. Yo estoy cogiendo altura por su... Están ahí. Vale, perfecto. en la islita no joder, me quedo mal con tu bien yo tengo aquí debajo Seis, muerto. Ahí va. Me llegó la info medio segundo tarde. Aquí hay dos. Alguien llegó al canal de aquí. Hay cositas, ¿eh? Allí van dos. Sí, sí. Vale, bueno, esos ya... Están eso ya. Eso ya dice. digo. Viene la zona. No se para Eh, mira, aquí hay una plataforma de salto. Hay que ir allá, ¿sí? Joder. A ver... Bueno, tenemos un minuto todavía. Creo que llevo un tiburón pegado al culo. ¿Han puesto otra plataforma? Dios, que susto ha matado. ¿Cómo puedes estar hablando y no estar? No, te hablas, no te llegas, no te ah, porque tienen spider. Joder, para variar. Sí. Bueno, hay que ir acercándose. Sí. Habrá que mirar. Vale, sobre todo, no levantemos nuestra posición. ¿Qué está viendo? Ya viene. Le he dado según. Ya ves, tío, es que eso no es justo. Ahora vais a la vez se cubre Se cubre y vuela por ti. Ah, le he tirado. Muere. <risa> Buena. ¡Eh, corona! ¡Cógela! Ahí ha nado, con estilo. Viene, viene a la zona, tenemos que ir Toma, toma, toma, toma. Oh. Oh. Ven con papá, te he visto un solito Aunque solo tengo dos Vale, si sigues Sí, sí, sí, yo sigo hacia Hacia acá, tío ¿Tienes Spider? Sí, ah, por okay, eso okay. te he dejado el otro hijo. Vale, estoy dentro, tío Ten cuidado porque las minas son muy traicioneras ¿A qué te refieres? Pues que se pueden esconder por cualquier sitio aquí. Estamos al final ya. Coche. No, camión. Hostia, tengo aquí. Ah, ha cogido otro camión. A ver si puedo. Qué pena. No las granadas. No, ya he usado. Ya está muerto. Perfecto. Tiene otra corona, esa para mí. Me han disparado. Oh, otro lanza. Y llega el momento que no me entero de nada. el que sea está en Bien, la zona Ya me he metido muy dentro con el puto spider. Vale. Te veo y le veo. Muérete. ¡Oh! <risa> Oh. Victoria. Pero este voy a sacar las coronas. <risa> <risa> ¿Qué pasa? Las tengo. Victoria. Boom.